Reciente mencionábamos la entrevista que le sí. hizo Lorena Maciel en su programa de Radio con Voz a Burlando. Tenemos el fragmento donde Burlando se empieza a despegar de, de Jay Mambo. ¿Lo quieres escuchar? Sí, por favor. Has defendido a personas que uno se encariña muchísimo como los papás de Fernando, y otras más, y muchísimas otras más, y personas que uno, obviamente, le genera mucho rechazo, que yo, digamos, que hago periodismo judicial, entiendo que tienen que tener un derecho a la defensa, pero que la gente no le gustaría verte ahí. En el caso de Jaime Mamón, esta tarde salió a hablar Lucas Benvenuto, a decir que quiere el juicio por la verdad, a decir pedime perdón, eh, a, a, a, a insistir con su enojo, ¿no?, con el tema eh, sí. de lo que él dice que es toda una mentira de Jay Mamón. ¿Cuál es la estrategia que ustedes tienen? No, mira, eh, yo me eh, estoy un poco este, separando de, de, de, de lo que es la problemática de Sei y, y Lucas. Yo trabajé hace dos años en este tema y, Ajá. como te dije, me dieron una misión, tenés que hacer esto, o sea, tenés que solucionar esto. Yo voy y soluciono. Se prescri prescribió la un causa. Tema, obviamente, tomé un tema con la convicción, este, en un tema delicado, de la inocencia, ¿no? y eh, pude certificar situaciones que tenían que ver con... Este, en, en la denuncia, que no eran reales. Eso es lo único que te voy a decir, no me quiero involucrar en el tema, es un tema muy sensible, donde eh, la gente a veces, al no tener conocimiento en profundidad del tema, entra realmente en, en opiniones que, que, que pueden ser acertadas o no. Eh, amo la, la, la, la libertad de expresión, que opinen lo que quieran, pero yo realmente, seguramente en, en esta segunda este, fase... Eh, va a haber otros colegas también. Ah, perfecto. ¿De tu equipo? Mm -hmm. o, o sea, ¿va a seguir el estudio burlando representando a Mamón? ¿O directamente por, por una no, cuestión, no además de que estás es incursionando decirá... la política? Sí, sí. sí ¿Cambiará no sé tal que, vez de qué, abogado? Qué sí, sí. No sé lo qué es, es lo que seguirá. este eh, De todas maneras, lo que sí te puedo decir es que, primero, es un tema sensible, que hay una problemática real, que evidentemente, este Lucas... Eh, tiene tiene un, un, de, de base situaciones que, que hay que, que, que abordar y que obviamente siempre en estos casos está bueno no solamente escuchar este, las dos posturas, sino ver cómo se desarrollan todos aquellos protagonistas que son parte de la prueba. En este caso no se pudo hacer un juicio, no sí. se puede hacer un juicio. Porque técnicamente Entonces, entere... eh, la causa ya había prescripto, ¿no? Por eso, bueno, está hablando... La causa, de justicia, y ejemplo. es una cuestión de orden público, es donde... Hay... Eh, coincido con vos, Maite, me parece que cambió, y me parece bien que haya cambiado. Dijo, hay que escuchar las dos partes y ver cómo se desarrollan las dos partes a partir de, obviamente, no hubo juicio, como dijo, no hubo... este, No se pudieron defender y demás, presentar pruebas, pero dijo, yo entendí como que... Está mirando cómo se desarrolla. Vale. Jay, mismo burlando también, un burlando político, que, imagino también. Un burlando de campaña. Nota... Él me lo dijo. Este es el burlando es que el abogado ya El abogado le cerró la causa ya y quedó firmó. sobreseído. Ya está, ya está, está no. y, además y además no puede pensar, hacer. Por ejemplo, esta nota, toda la parte anterior fue sobre su candidatura, su proyecto como candidato a la provincia de Buenos Aires, y, yo, y en el medio te meten la pre... o sea, sabes Sabés que tenés que responder por esto, porque obviamente es, es el, el caso mediático que ya no es una cosa de espectáculo. Están los noticieros, están cadena nacional. Yo creo que él no quiere quedar pegado a esto. No, y está bien.